Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 El día de hoy les voy a enseñar algo que ya lo he mencionado anteriormente en directos, en videos Pero creo que nunca he sido tan específico y he hecho el tutorial paso a paso para hacerlo El día de hoy les voy a enseñar a cómo ver capítulos de Ben10 eh, en internet Totalmente gratis y sin publicidad eh, Porque eh, hay, hay lugares donde se pueden ver capítulos obviamente Pero en estos lugares eh, están llenos de publicidad un que otro virus etcétera etcétera es por eso que yo les vengo a mostrar lo que vendría siendo mi blog mi blog de Ben 10 donde yo subo capítulos donde subo los capítulos las películas y donde ya se encuentra disponible la serie clásica Ben 10 fuerza alienígena Ben 10 Supremacía alienígena y que estoy subiendo Omniverse y también se encuentran todas las películas todo esto en la mejor calidad posible y lo que esté a mi alcance, o sea, lo que yo pueda encontrar es mejor calidad posible para presentárselos a ustedes Así que el día de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo llegar a este blog Y ya que estamos a principio de año, yo creo que es buena fecha o buen punto para poder enseñarles a ustedes eh, todo esto para que puedan o revivir su infancia, ver nuevamente la serie, o tienen un canal en YouTube y necesitan ver o videos, perdón, capítulos específicos para hacer un video en específico. Así que, vale. En primer lugar, este es el blog, pero primero iré al paso principal, que vendría siendo mi canal, que vendría siendo enseñarles a cómo llegar a ese link. Fácil. Vamos a cualquiera de mis videos, que bueno, es este mismo, este mismo video. Vamos a la descripción, apretamos mostrar más. Y aquí, ojo, este este link es el único link que está siempre en mi descripción. ¿Por qué? Porque este link lo que hace es hacer una especie de árbol. Una especie de árbol de links. Por ende, tú al entrar a este link vas a encontrar todas mis redes sociales en un solo lugar. Así que lo apretan y les saldrá esta pantallita. Les saldrá mi logo, mi nombre... Y les saldrán diversas opciones. Mi canal de YouTube, el servidor de Discord, que Únanse, gente, Únanse, de verdad, Únanse. Es una comunidad de bendies hispanos donde todos podemos hablar entre nosotros, divertirnos, etcétera, etcétera. Así que Únanse, ya saben cómo llegar. Ver bendies clásico, que es a lo que nosotros nos dirigimos. Lo presionamos y nos saldrá este blog. Que es mi blog? En primer lugar, decir que en este lado, en este costado izquierdo. Pueden ver que dice Venáticos, estas son las personas que se han suscrito al canal, que han seguido, perdón el canal, el blog, que han seguido el blog. Si se dan cuenta aquí abajo dice seguir, ustedes lo presionan, les saldrá una pantallita y les saldrá la opción, ustedes le dan a seguir y posteriormente saldrán acá. Yo no lo sigo porque no tiene sentido que yo lo siga porque soy el creador de este blog. Y aquí podemos ver que yo soy el que desarrolla este blog. Bien, ya yendo al diseño principal Podemos encontrar Una imagen que hice De las series, obviamente Considero que el diseño es bastante atractivo Aquí está la opción de suscribirse Que es recibir las notificaciones por correo ¿Qué quiere decir esto? Si yo subo algo, les llegará un correo a ustedes Diciéndole en el blog de Ben 10 ha pasado algo, así que ustedes aquí ponen eh, Su correo Y le darían listo Vale Aquí tenemos las noticias, que aquí es donde yo subo habitualmente cuando están disponibles las temporadas. Por ejemplo, ya está disponible la temporada 1, ya está disponible la temporada 2 de Ultimate alguien, etcétera, etcétera. Y aquí es lo importante que yo he visto muchísima gente que siempre se confunde. Aquí dice Vendes Clásico, Vendes Fuerza Alienígena, Supremacía y Omniverse. Esto es lo importante. Apretamos Clásico. Esperamos a que cargue y nos redirigirá a una página. En esta página está la lista de episodios de Vendes Clásico. Junto a una imagen que son como un póster o wallpapers que dice Que bueno, si quieren le dan clic derecho, guardan imagen y lo tienen Y podemos ver aquí la primera temporada con los 10 capítulos La segunda, la tercera, la cuarta y las películas Dice 1, 2, 4 porque la película número 3 es la de Fuerza alienígena Si ustedes quieren dejar un comentario opinando algo Pues meramente llegan aquí al final del todo Introducen su comentario, bla bla bla Apretan a avisarme y les notificará cuando yo les responda Tenemos el Bendis Clásico, todas las temporadas las películas, Bendis Fuerza Alienígena, todas las temporadas y la película, Bendis Supremacía Alienígena, todas las temporadas, obviamente este no tiene películas, pero están todas las temporadas, por si quieren revivir hasta lo que la mayoría de gente le gusta Y luego tendríamos Omniverse, que de momento tengo la primera temporada y me voy a poner a subir la segunda cuando ustedes estén viendo esto, así que estén atentos Vale eh, vamos a abrir alguno, depredadores y presa por ejemplo, nos redirige a otra página y aquí dice Vendia Omniverse 1x09, depredadores y presa parte 1, estas son imágenes también por si las quieren guardar Que las hice yo, eh, nuevamente si quieren introducir un comentario Y aquí, esto, ojo a esto, este es un servidor para subir los videos que yo no genero nada con esto Claro, porque nunca falta la gente que dice ah, es que tú ganas dinero No, no señores, con este Zenbit no Ustedes lo presionan y le va a salir una pantalla Ustedes la cierran rápidamente y no le hacen caso Vuelven a apretar y cargará y se reproducirá el capítulo Sé que he visto mucha gente que me dice que se pasa cargando Bueno, una de las soluciones es dejarlo en pausa y esperar a que se rellene la línea Pero dentro de lo que cabe es bastante buena calidad Va bastante bien y disfrutable Está en español latino. Así que pueden disfrutarlo las veces que sea necesario. Al igual que todas las series de aquí. Si hay algún problema. Ya saben. En los comentarios me lo pueden decir. Pero al fin y al cabo. Aquí ustedes pueden disfrutar. Todas las series. Cuando quieran. Las veces que quieran. Y totalmente gratis. Que eso es muy muy muy importante. Así que bueno chicos. Ya saben. Este es mi blog. Si quieren volver al principio. Presionan la imagen de los Vents. Y les voy a volver al principio. Así que eso. Muchas gracias a todos por ver este video. Ya saben cómo llegar a este blog. Este si quieren verlo, es totalmente gratis y yo se los recomiendo. Y antes de irme, les quiero avisar que he actualizado las membresías del canal con sus respectivos beneficios en cada nivel para que les echen un vistazo. Y si se quieren unir, simplemente le dan a unirse. Les saldrá una pantallita donde ustedes tendrán que ingresar sus datos de crédito. Aquí, al lado de mi nombre. Unirme. Ahí saldrán las opciones. Tendrán insignias de fidelización que cada mes va cambiando hasta llegar a la forma suprema y los emotes. Así que echenle un vistazo. Esto ha sido todo este video. Espero les haya gustado. Espero les haya sido útil. Les haya sido de ayuda. Y ya saben, si me quieren hacer de alguna forma que sea dejando su like en este video y comentando qué opinan al respecto, si les parece bien esto del blog, qué opinan, qué les gustaría ver, si quisieran que hiciese otro blog. Hay gente que me preguntó por el reboot, pero yo no voy a meter al reboot porque mi amigo Super Deadpool ya lo sube junto a nopales, así que eso es tema de ellos. Así que nada, lo dejo hasta aquí, un saludo a todos y nos vemos la próxima vez en un nuevo video. Adiós y prepárense porque en enero viene muchísimo contenido.